Ah, aquí estamos con la licenciada Mira y mi amiga. Yo acá estoy con mi amiga Silvia Freire, que aparte tiene programa de radio. Yo le traje unos mensajes, miramos que han dejado. ok, ese es un programa que va los domingos, ¿no? Y de qué manera, después vas a contar de qué manera pueden. Conectarse. Yo puedo contar. Ah, bueno, dale. Yo puedo contar. Tienen que poner en el celular o en la página o en la computadora www.radioaudacia.com y hacer clic en el, en el, la cara de Silvia que dice ahí saltan chispas o sea el programa uh -huh. en el tiene un play como todo tiene un play botón de play y aparece saltan en chispas rico qué es esto el jengibre es un caramelo jengibre qué dijiste jengibre menta y limón y azúcar no dulce Ah, edulcorante? Sí, es, tiene edulcorante. Sí, ah, tiene edulcorante. Es riquísimo, es un caramelito. Es un edulcorante. Muy bien, deciden luego la receta para ahí. Y yo pongo ¿Sí? jengibre picadito de, uh -huh. del tronco. Uh -huh. Después le pongo una ramita de, de la planta de menta. Uh -huh y cáscara de limón, que corto así 3 cuatro pedacitos de limón y lo hiervo todo Muy bien. Hoy el limón me estuvo persiguiendo me por todos todo. lados, le dijiste a Mirta porque Mirta me recomendó algo que lo está haciendo ella, le preguntaste si ella lo está haciendo el limón estuvo por todos lados, estuvo incluso hasta ahora para limpiar, limpiar un microondas Hoy fue a limpiar micrófono. la vedette, la vedette. Bueno, te voy a leer unos mensajes, Silvia, que llegaron al programa El primero Hola Silvia, te sigo en el show del problema Soy María de Paraná, Entre Ríos Muy bien, bueno, me alegra mucho que además de verme en el show del problema puedas tener contacto con ideas que son un poquitito más profundas Nosotros hacemos los programas de radio nos permitimos ir más al hueso si tenemos que ir a nos entrevista la señora Marcela Tina y bueno, yo trato de ser funcional del programa si tengo que ir a Pamela David trato de ser funcional al programa seguir siendo yo misma eh, pero eh, funcional no, el señor Nicolás Magaldi no me quiere para dar una conferencia entonces yo hago lo que se requiere en ese programa, en el de las estrellizas en el de las estrellizas estoy muy cómoda muy cómodo porque se ve que no conocen nada de estas ideas ¿Te dejan estallar? Ah, sí, no, no, no es que me dejan, les interesa genuinamente, eso es bárbaro, eso es bárbaro. y entonces, eh, por ejemplo, me despidieron el programa diciendo entre ellas che, vieron que fantástico, cuando viene ella no hablamos una sola palabra Ay, y ellas son... Bueno, en China Sí, en el programa que estuvieron de Mirta no dejó hablar a nadie, mm -hmm. ninguna de las tres Hablan pues mucho, muy son muy interesantes, son divinas, tienen muchas anécdotas, son fantásticas. Pero este, me siento y empiezo a hablar y no paro los, no sé, sensación a 15 minutos hablando siempre, una cosa así, así que muy, muy lindo. Bueno, me alegra entonces que me estés viendo en, en el show y que ahora te hayas sumado a la radio. Bueno, otro mensaje de Marcela Marcomini, nuestra amiga, compañera mía de los jueves mm. Buenas tardes Silvia, quiero agradecerte Marcela es la que se acaba de comprometer ¿o? Se acaba de comprometer sí. y acabamos de festejar Muy bien. el amor Muy bien. Y los que estábamos andando reafirmando Aprovechamos el festejo para reafirmar Muy bien. Bueno, dice Marcela, quiero agradecer a Silvia por estar siempre transmitiendo su sabiduría para nosotros para mejorar nuestras vidas, infinita gratitud. Bueno, me encanta que hayas estado el domingo conectada, porque el domingo uno se desconecta y cree que tiene el permiso de hacerlo, ¿no? como si uno estuviera permiso para manejar con los ojos cerrados. El, el auto, ego no descansa ni toma Entonces vamos a subirnos al auto, cerramos los ojitos, ponemos primera que ya más o menos sabemos y vamos. No. No, no, no, aunque sea domingo, no cierres los ojos para manejar tu vida, no te relajes. Entonces, está bueno que sin molestar, porque tampoco es la idea, que esté la familia reunida y que vos traigas la radio. Es la pongas en el aparato como antes? ahí en la mitad de la mesa. Vamos todos a escuchar la así vemos. Oremos. Claro, no, no, no. No, no, no, este, uno tiene que tener en cuenta Al eso, otro. ¿no? el respeto por el otro. Si quieres te pones un auricular disimulado. bueno. Que tampoco quede como que, que de qué ¿Que dijiste no te escuché porque estoy escuchando a Frede, no. Un disimulador este, auricular donde se escuche bajito alguna cosa, hasta que vayas proyectando en el exterior que no solo se te respeta lo que quieras hacer, y que, sino que además se ponen muy felices de que lo estés haciendo que digan, che, mirá que empieza, ¿eh? empieza el, el programa ese que ves vos, ese programa que escuchás vos eso es muy lindo eso es muy lindo, sí, es sí. Muy lindo. la verdad que es maravilloso quienes tenemos una pareja que te dice bueno, saludos a Silvia cuando le digo voy a clase o me voy a grabar o voy a hacer algo. Mándale saludos. Mándale saludos. Bueno, bueno, que esté todo bien y cuando vengo me pregunta, ¿cómo estuvo todo? Eh, genuino interés, como decís vos, porque las cosas me hacen felices. Bueno, y después mandan un mensajito en audio. A ver. Querida Silvia. Qué alegría otra vez los domingos tenerte en la radio y poderte escuchar. La verdad, una felicidad. Soy cumplida de Leu y te mando un beso y un gracias gigante por ser mi maestra y a la vez de mis hijas, de mi hija en especial a Marina que también seguramente te está escuchando en su casa. Mi amor, qué lindo, qué lindo pensar que... La mamá de Amorina. Sí, qué lindo pensar que Amorina está por allá también escuchando en la radio y, y que la una recuerda a la otra con alguna frase que yo diga o algún tema que, que pasemos o algo de lo que hablemos y que una diga, Ay, qué suerte que está escuchando a mi hija, esto le va a venir, va y hay menos mal que prendí la radio ahora porque mira esto que dijo acá me viene bárbaro así que es maravilloso, muchas gracias bueno, vamos con otro audio uh -huh. hola Silvia, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por este programa hermoso, me encanta escucharte eh, me hace muy bien, gracias por eh, mostrarme otra forma de vida y bueno, eh, te mando un beso enorme a vos y a Vicky eh, y bueno nada, un abrazo gigante, quiero que, que sepan que las acompaño y las comparto siempre. Soy Ale de Santa Rosa La Pampa. <ríe> Lindo, Santa Rosa La Pampa. Las comparto siempre, eso es maravilloso, ¿eh? multiplicar es la tarea, verdaderamente. Que ustedes compartan lo que aprenden. Bueno, este, yo no puedo, no puedo evitarlo. Empecé en este camino. Eh, y apenas acepté, Luis que no lo aceptaba, que dije que es este pasquino mundo de yanquilandia que me vienen a hacer creer que yo que qué, que yo estaré en mi mundo de qué apenas empecé a notar cambios en mí, yo fui por las casas yo fui lo que se llama evangelizando sin que sea religioso fui golpeando puertas y fui comentando al lugar que veía, este, comentaba ¿No, no conoces a Luis no, ¿Nunca hiciste afirmaciones? ¿Te convendría hacer una afirmación? Mira, eh, eh, ¿de qué me hablaste? ¿Del ¿De dedo gordo del pie derecho? Bueno, mira, para el dedo gordo del pie derecho, o salía por los barrios. Yo estaba en el almacén del lugar donde vivía cuando se me había casado. Eh, y en el almacén alguien venía y decía algo, y yo ya le estaba haciendo diagnóstico. <risas> le recomendaba que vaya a la fuente. Y así multipliqué. Y luego Luis Hay, con su gran generosidad, teléfono Linda, con su gran generosidad, eh, nombraba un montón. De hecho, a mí me como mete, concurso, eh, me mete Luis Hay en el curso de milagros porque dice exactamente eso cada, no sé, cada 10 minutos. Como dice el curso de milagros, como dice un curso de milagros hasta que te entra viste la intriga y qué, ¿qué es un curso de milagro y dónde lo consigo y cómo es así que del mismo modo cuando yo tuve el libro en mi mano quizás en el primer día porque también puqué, dije esta porquería con un libro tan grande mira cuántas hojas nunca ¿no? lo voy a entender nunca lo voy a poder hacer bueno pero cuando vi que arrancaba con la, la lección de cada día simplemente repitiendo la lección, simplemente comprándome en todo por dos pesos los relojitos, Time. los timer que lo, lo hacía sonar y cada 15 minutos podías repetir estoy decidida a ver eh, entonces eh, a medida que me fue dando resultados, cosas que yo veía, pequeños cambios que notaba y que eran indiscutibles y que no podía atribuírselos a otra cosa que no fuera eso que estaba haciendo de nuevo porque esto no es que salió el sol por este lado, no es que justo empezó la primavera no es que eh, votamos y que ganó Carlitos Menem no tenía nada que ver ni con política, ni con religión, ni con, con nada tenía que ver con que yo había declarado eh, tomarme las cosas en serio y ser consecuente y, fortalecer mi voluntad, ejercitarla, trabajar con, con pesa y, y todos los días y cada día hasta el día de hoy incluida. Entonces, eh, me encanta que compartas, esto era cuento de tu pequeña palabrita que te salió casi sin querer, que es comparto, me encanta porque de verdad que multiplicar es la tarea y, y a veces dicho por tu boca es más entendible o genera menos defensas. Por ahí yo, con este idioma, okay. con esta vibra, con esta experiencia de tantos años, yo me, me veo en el programa de Crónica, del domingo pasado, eh, diciendo, es mentira, mentira, es mentira. Y yes. no, claro porque la otra en verdad otra vez, no, es me mentira que no. es mentira que una mujer se prostituye para el, para los hijos, dale, de comer los a los hijitos es mentira no te lo creas, que no le permites a la mujer que se lo crea, por favor, les hace un daño si vos encima vas y le decís pobrecita, mira cómo tiene que trabajar por los hijitos es mentira entonces, después lo, lo aclaré y espero que se haya notado yo dije le mienten a ella no es que ella está está hablando y miente. Le mienten a ella en el testimonio. De la que va y le dice yo trabajo por, de esto porque le miente. Yo no lo creo. También no, se miente. Claro. Se, se miente la persona y el Entonces. No tomo alcohol porque mi papá era alcohólico, sino porque me gusta el alcohol. Totalmente. Y esto es por lo mismo. Exactamente. Entonces, lo que quiero dejar acá sentado es. Eh, mi personalidad puede hacer que vos ahora hayas dicho tuve que salir a prostituirme ¿no? escuchamos un audio tuve que salir a prostituirme por mis, por mis niñitos porque el cretino me abandonó no no, no, no, no, no, no te hago yo no, no, no eso es mentira, eso no no lo vuelvas a pronunciar, que más te hago yo eh, Miriam puede tener su personalidad, su tono y explicarlo de otra manera pero vos, querida, que sos nueva eh, estás mucho más cerca de aquellas mentiras, de aquel autoengaño mucho más cerca así que hay entre una, un comprender y un darte cuenta que mira, yo, tam, yo decía lo mismo, linda yo decía lo mismo y, y pude ver que no, que en realidad, viste se trataba de mí y no de vos Bueno, eh, muchísimas gracias entonces por difundir y divulgar Miri, por supuesto que estaría súper encantada de que agregues algo Bueno, cuando tengas ganas Dale Hola Freire, qué alegría escucharte estoy en casa, recién termino de regar mi jardín mis lirios, mis rositas y bueno, mi nieto está en el club jugando con unos compañeros disfrutando de la tarde. Acá está soleado, en Rosario, de rato se nubla, bueno, de rato no se escucha muy bien la radio, la instalé en mi celda, pero igual es un placer escucharte. Te mando un abrazo y buen fin de para vos, te quiero. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Sí, pasate solo. Buen y por este Bueno, ahora agrego que a mí a veces también me pasa y que depende del internet que tenemos, porque como la radio funciona con el internet del teléfono, ah, cuando la no, tenemos... Gracias. Si el internet en ese momento se desconecta por algo, pasa algo, qué sé yo, eh, es un desarrollo de la paciencia, que es la ciencia de la paz. No tenés que, ah, no, no se puede, no, empezar a cambiar y a tocar, sino haces, aprovechás unas respiraciones profundas, que como voy a hablar después en el audio es desarrollar la semilla de, de la energía uh -huh. así que te mandas unas respiraciones, esperas y después aparece Silvia de nuevo diciendo exactamente lo que tenés que escuchar porque pasa así, sí, lo, otro no, lo que no tenés que escuchar, no lo tenés que escuchar Sí, justo en ese momento fuiste al toilet, justo en ese momento se cortó, justo en ese momento sí. este, y por algo será por algo El será otro día, día cuando no transmitías desde un taller yo le contaba a Johnny que vos parabas de hablar del taller, el internet de la casa donde estaban transmitiendo se cortaba y aparecía Chopra afirmando tus conceptos, pero con la característica que tiene tan especial Chopra de, de dar argumento a nuestro trabajo sí, sí, y, a, y, a, y a por qué cada cosa. Así que vos Así que yo decía cállate y, y él explicaba. bueno, sí, Cuando escuchas es que Silvia Fren allá en Sudamérica te dice cállate, este, bueno, Muy lindo, está bien, sí, sin duda. Sí, bueno, vale. me alegro mucho. Bueno, vamos con otro. Susana, de Rosario, Barrio Parque Piel. Ah, es la chica que. Ah, de Rosario. De Rosario, bueno, mira. mirá Ayer estuve escuchando y viendo el video del doctor Dovidio. ¿Es la misma? Eh, sí, es la misma. José, en la play de Piñero. Divino. Muy bien. Bueno, me encanta, me encanta que estés escuchando ese video, que estés viendo ese video que estés escuchando las ideas de Rogelio, que es un capo maravilloso. Y quería decirte que esta es una intimidad, pero eh, tu tono me recordó a Cristina, una mujer que ya no está con nosotros. ¿Cristina que falleció? ¿Se llama Cristina Maristán? Cristina, sí, la de mm. eh, Bulón. El tono, no sé por qué, un timbrecito de voz. Muy este, buenuda. Muy buena. Acuerdo, muy bueno, sí, buena. Eh, buena, pero no me muevo de esta baldosa. Sí, no, perdonar, no, en, este, en esta vida no sí. digo, prefiero irme y vengo de nuevo. Este, sí. así que. Un marido tan amoroso, hasta último sí. momento con ella cuidándola. Lamento vidas. mucho que no te hayas quedado, Cristina, para llegar al final, porque al final todo resulta bien y si no resultó bien es que. No ha llegado el final, lo lamento. Bueno, la recordé por, por tu voz, tesoro. Por Susana de Rosario. Y quería recordarla a ella. Bueno, después hay muchos que son de que te admiran, pero no van dejando su nombre. Bueno, decime que... Dice Silvia, te admiro, lo mejor siempre, pero no... Dejo el nombre, es una tapita okay. de texto. Ya estoy por escucharte, Silvia. Bien, éxitos. Buena onda. Entusiasmo sí. divino. Gracias. Le dice, me encanta tu charla, me hace bien replantearme ciertas cosas y sanar. Es muy lindo que estén escuchando la radio y que tengan ganas de agarrar el celular y escribirle a ese que está de aquel lado y decirle algo. Si no, sí, es muy lindo, muy interactivo. Hace sí. que la radio no sea más radio, sino que sea una comunicación de ir y vuelta Máster. De mi corazón te saludo desde Magdalena, Jacqueline. Ah, Jacqueline, muy bien, gracias mi amor. Gracias. Bueno, y acá eh, alguien que es de San Cristóbal, de Santa Fe, dice, hola Silvia, me gustaría que comentes algo sobre el hipertiroidismo, lo padezco hace cuatro años y no mejor. Uh -huh. Gracias, Cintia, desde San Cristóbal, Santa Fe. Uh -huh. Bueno, ahora te vamos a dar la explicación, pero para que no te eh, marees entrando en, en internet a buscar solamente eso eh, Primero quiero darte, eh, luego lo hará Johnny por acá quiero darte el teléfono de la doctora Paula que es maravillosa, que ha trabajado tiroides en más de una de, de las alumnas con un aparato, que es un aparato ruso que es una máquina rusa eh, que no entiendo, ni quién, ni me interesa entender, yo me dedico a otra cosa. Pero este, quiero que te tomes, el, eh, que te des el permiso de ir a verla. Eh, las personas que viven en el interior alguna vez vienen para capital y vale la pena sí, viajar para tener otra es mirada. una buena excusa además, no solo sí. vale la pena sino que tenés una buena excusa podés sí. hacer bingo y venir claro, bueno, decís, escuchame, bueno está bien, Voy el, me atiendo con ella el viernes y me quedo el sábado y me vuelvo el domingo para el lugar donde esté tenés, eh, lo tiene ella, ahí te pasó, eh, si no, ahí te pasó si no. eh, hipertiroidismo bueno, el hipertiroidismo es decepción por no poder hacer lo que uno quiere Alguien que siempre intenta satisfacer a los demás Y casi nunca a sí mismo La afirmación que tenés que hacer es Devuelvo mi poder al lugar correcto Tomo mis propias decisiones y me realizo Vamos de nuevo, ¿no? no. A ver Bueno, la, el diagnóstico emocional, por supuesto mm. Es decepción por no poder hacer lo que uno quiere bueno, eh, caprichito, caprichito, caprichito mío ¿Cómo te vas a decepcionar por no poder hacer lo que vos querés cuando le entregamos a Dios tantas veces con el curso de milagro que dirija nuestra vida? Este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le amo no entiendo al mundo por lo tanto tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura ¿Así que como dice al principio? Decepción por no poder hacer lo que uno quiere ¿de qué estás hablando? decepcionate por no poder hacer lo que querés y que eso que querés no sea entregarlo para no querer nada no querer nunca más nada esto lo escuché si tuviera que pedir algo, pediría no tener que pedir nunca no. más nada esto lo escuché en el programa de Nacha Guevara Me gusta ser mujer y lo dijo Andrés Percivale mirando una cascada, estaban los dos de espalda en un puentecito que había en el estudio, miraba la cascada y, y ella, Nacha, le dice que si tuvieras que pedir algo, ¿qué pediría y él, qué sabio porque te estoy hablando de no sé qué año. Años. 1900 por supuesto ¿eh? 1990 y no sé qué eh, te estoy hablando del siglo pasado él le dijo, me gustaría no tener que pedir nada pedir no puede ir mal. Qué barba, divina. Y semana. además es alguien que siempre intenta satisfacer a los demás y casi nunca a sí mismo. Sí, cuando, no te haga la víctima, cuando hay alguien que intenta satisfacer a los demás y se olvida de sí mismo, es porque está disfrutando de complacer a los demás y creerse la madre Teresa de Calcuta, creerse la más buena. En el fondo, corazón, ahí adentro hay un ego. Y espero que, que lo hayas detectado ya. Sí, la afirmación dice eso: devuelvo mi poder al lugar correcto, tomo mis propias decisiones y me realizo. La, sí. la decisión es amarte y. Sí, la decisión también puede ser: quiero complacer a los demás. ¿Y qué? Por ahí a mi abuela le encantaba amasar los aviones. ¿Y qué? ¿Tomo la decisión de, de estar para el otro, de ser para el otro, de eh, atender al otro? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Digo que hay una tendencia cuando uno habla de... Yo pienso mucho en los demás, los demás son prioridad y yo voy, Soy el último en el fondo del taco. Y yo a Cintia le diría uh -huh. que eh, me hizo así, me resonó, lo padezco. Hace cuatro años y no mejor sabemos Ajá. que todo lo que tenemos servido lo pedimos pedimos también la enfermedad, el hipertiroidismo Ajá. y poder ver y que dijiste algo y que te pasamos la afirmación y que Silvia te habla bueno, eso es para sanar, para Ajá. perder el miedo a todo eso pero si vos seguís reafirmando desde la carencia padezco algo, estás poniendo la energía en el padecer y tendrás más de los mismos. Padecerás por esto o por otra o por cualquier acto. otra cosa. Sí, cambiar el significado. Vayamos al curso de milagros con su frase: Nada de lo que veo significa nada, salvo por el significado que yo le doy. Le diste el significado de padecimiento a eso que, que le pasa a tu cuerpo. Y tu cuerpo amoroso y esmerado hizo los desajustes necesarios en la realidad para que algo malo estuviera ocurriendo, por decir malo, algo desagustado. estuviera ocurriendo ahí para llamarte la atención porque si eh, mi cuerpo no me llama la atención, yo no voy más a hacer pis hasta mañana no voy a andar ahora, voy hasta allá, bajo el mañana voy. entonces, para que algo funcione de manera perfecta voy a tener ganas de hacer pis y yo no puedo estar puteando Enojada, diciendo padezco de una vejiga floja porque cada cuatro horas tengo que ir al baño esa feliz. Bueno, mi amor, este, al contrario, es algo que pide el cuerpo porque es lo mejor que te puede pasar. Y con esto lo mismo, hay algo que te está pasando y siempre es lo mejor que te puede pasar. Yo estuve enemistada de esa idea de que siempre lo que pasa es lo mejor, lo, lo pronuncia muchísimo chico enemistada porque digo no, pará, no siempre es lo mejor, nos podíamos evitar muchos malos tratos, viste escuchame, eh, lo que te pasa es lo mejor, no dormiste toda la noche porque te pusiste chinches a la cama dale, no siempre es lo mejor, darte cuenta de que le pusiste chinches a la cama y no volver a repetirlo es lo mejor o acostarte con las chinches como vos las pusiste y no carajearte. Claro, no, Porque no, no, la, la enfermedad, la, cosas, cosas, claro, dolor, la por... enfermedad está, bueno, eh, podés hacer un montón de cosas, pero siempre con la conciencia de que estás sanando. Eso que una vez le dijiste a una persona que tenía que operarse de columna. No es lo mismo entrar al hospital a operarte la columna nada menos, diciendo me voy a entrar a sanar. Que entrar me voy a. a a operar de la columna porque tengo la columna rota son dos maneras de ver lo mismo okay. que esto a mí me quedó seguramente porque me hace bien a mí decir una cosa es estoy enferma y otra cosa es estoy sanando absolutamente ¿Sí? que estamos sanando siempre, que no es mentira ¿sí? Sí, sí. siempre todo lo hacemos para sanar, no tiene otro objetivo uh -huh. ni la enfermedad, ni la carencia, ni la pérdida, ni, la, ni el conflicto todo es para sanar y sanar es perder el miedo sí. justamente a eso que estamos ahí manifestando sanar el concepto que tenemos de las cosas este, me hablaste no. sanar eh, la, la idea equivocada bueno y acá hay una, un mensajito que después se lo paso a Mabel dice, a hola se me borró el mensaje, ¿Cómo puedo dejar de comer harinas había logrado bajar 7 kilos me faltan 2 para llegar a la meta y me voy cogiendo. Uh -huh. Bueno, perdonate ¿Cuánto bajó? Bajó 7, le faltaban 2 Le faltan 2 Sí, y aparte que está buenísimo ver eso Que cuando estamos en el logro de lo que fue, sí, sí. Ahí otra vez el ego interrumpe para boicotearnos Y el tema es no darle bolilla sí. y arrancar de nuevo Además uno tiene una imagen de sí mismo No solo en, en lo emocional, sino también en lo físico y mirarte en el espejo, porque eras una mujer eh, fea para tu gusto, gorda para tu gusto, baja para tu gusto bueno, y comprarte unos zapatos altos y adelgazar algunos kilos y ponerte un buen maquillaje y cortarte el cabello de una manera que te favorezca, te hace ver en un espejo todos los días a una mujer que no conoces, eso no es tu zona de confort. Por más que te parezca, ay qué divino, mirá qué lindo, ay cómo me lo.. No, no sos vos. No sos vos. Y te parece una truchada y te parece que vos en realidad sos esa gordita que tiene que pesar 7 eh, kilos más. Así que todo esto te voy a invitar a relacionarte, eso es maravilloso. Relacionar. El, el único objetivo. Conocer Sisana sentarte a traerla a la niña para ver si viene de aquel lado. Che, claro. si ¿me ayudas nena? Ayúdame, porque por ahí esto que me está pasando hoy, aquí, ahora, tiene que ver, tiene con, que ver con el pasado. ¿Vos recordás algo, niña mía, querida? ¿Recordás algo de, de nuestra infancia que haya tenido que ver con la gordura, con hacer dieta, con poder, con no poder, con hacer un esfuerzo y que resulta que después todo cae en saco roto? Vos acordás alguna de estas cosas? Y quizá la niña te diga, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando el tío Héctor te dijo eso? Mira, no me acordaba lo del tío okay. Bueno, esta era Lucía de Mercedes. Te seguía mi mamá con Harley. Lucía de Mercedes. Qué lindo Mercedes para ir a comer raviolones. Ay, qué rico. ¿Cuánto te tocó ravioles. raviolones? Y sí, sí que Hace decidimos. Que no vos por ejemplo no vas a ir. Sí. Decidimos no comer harina. No así harina. que los raviolones paso. No, y cuando tengo permitido como pizza, no como ravioles. Ah, mira. Porque la pizza la extraño. Entonces una vez por semana claro, tengo un permitido. Decís, muy bien. No como una pizza. Un vano, una, una porción. Okay. Si ya no te entra más una pizza. Muy bien. Bueno, entonces. Eh, e igual podés ir a Mercedes al lugar este que vos debes conocer porque es famoso de los y comer el pollo que es espectacular o la carne que hacen en el estofado. Mm. Lo lindo del lugar es el lugar también. ¿Mm? Ah, no lo conozco ya. Ah, anda, anda. ¿Cómo se llama Johnny ese lugar? El Mercedes? Joffre. Ah, en Tomás Mercedes, Joffre. ¿eh? Tomás Joffre. Tomás Joffre, algo de eso. Ah mira, sí, esa, esa localidad me suena estamos al lado del otro no recuerdo no, no bueno, vamos a buscar porque seguramente debe estar en el Google Google Google nos lleva bueno, y te paso otro mensajito uh -huh. la querida Silvia te sigo desde hace muchísimos años te hablo desde Salta mi nombre es María Elena eh, mi sueño dorado es haber hecho quizás no lo, lo intenté pero quería ser el crucero Contigo. Mi amor. Por ahí se pone un poquito pesado económicamente, porque he al de acá de Salta, a Buenos Aires. Sí, sí. Y el sí. Bueno, eh, y otras cosas, pero yo trabajaba, ahora ya estoy jubilada, así que ya me no voy a poner en contacto para ver cuándo puedo hacer contigo ese viaje dorado que soy que es hacer crucero y estar o estar un día contigo en Buenos Aires. Un crucero en Buenos Aires. Tengo a mi hijo viviendo en Buenos Aires una vez intenté en La Plata. Y una vez intenté eh, ir a Devoto y nos agarró una tormenta tremenda, así que no llegamos. Y bueno, ya después no, no pude. Te mando un beso enorme, te sigo. Bueno mi amor, veniste venite oh. sí, no, no sé si que tengo en la piletita, tengo un bote <risa> está bueno. y nos pasamos el día juntas sí. hacemos, chop, chop. hacemos chopote chopote chopote en mi piletita, arriba del bote como si fuera un crucero y visualizamos que estamos en un crucero y pasamos todo el día juntas, no adentro del barco vamos a hacer cositas, este, si vos querés te llevo a pasar por Canal 9 eh, depende del día que venga, si querés también vamos a visitar a las rubias o a las trillis ¿Conoces o... a Marcelita Tiner Claro, eh, eso también es, eh, puede llegar a resultarte tentador Y observarte, y la... y observarte. Claro. qué te pasa cuando estás en la tele Sí, exacto Viniendo de Salta Y también existe la posibilidad de que algún día vayamos nosotros a Cataratas a hacer un retiro Johnny y en ese caso si vamos a hacer un retiro ahí te quedan más cerca. Salta. Cataratas de Salta no, vamos a. ¿Cómo no? Eh, no. Eh, podemos ir a Río Hondo, a las termas, pero cataratas de Salta me parece que no. ¿Por qué? Digo de, más cerca que. De en Misiones. Buenos Aires. ¿Estás cerca a ver, de Misiones? ¿Estás de mapita a ver qué, qué papá estoy hablando? No, este, bueno. Podemos ir a ver a la Virgen, eso sí. La Virgen que habla. Sí, lo que pasa es que lo que yo le proponía era salir, sacarla de su ah, lugar, y ir a otro lado. no vamos a ir a un crucero, pero vamos a las camaratas Tengo eso. la idea que cerca de Salta y de Tucumán están las Termas de Riondo que es un lugar paradisíaco. El que recomienda siempre, este Milta Legrán que es maravilloso y la verdad que se ve. Yo no lo conozco, pero se ve que es maravilloso. Ah, qué ver No, Salta está en, en el mismo país, no. Sí. No. Mirá de qué lado está Salta, qué guacha. Bueno, sí. pero por ahí vive acá, mira, ¿ves? el catarato. Ah, la loma del curo. Bueno, mira, si vivís acá con la frontera del de Chaco, no es tan lejos. ¿Es más cerca que de Buenos Aires o no? Sí. Pero o sea, igual, sí, sí, sí no Me era. Para otro no lugar. era tan al lado, no. no me imaginaba así como que estuviera todo más juntito, como formosa, ¿viste? Pero no, está muy allá teniendo a la gota nomás. Bueno, entonces olvídate Dice, <risa> yo ocurra ir a las cataratas porque queda para la miedo. <risa> Mejor venir acá que, que ah, hacemos catarata en, en, en la pileta. Bueno, ¿qué bueno terminé y eh, siempre decís que, que no sabemos nada para qué vinimos acá. Y a mí eso me que bueno, cuando escucho a alguien que dice para qué vinimos acá ¡Pling! presto y siempre lo paso, lo traigo para ver qué decimos juntas Dale, ¿sí? dale a ver si nos informan para qué estamos Porque Tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado del cuarto camino y todo o sea, tiene algo que ver, no es tan disparatado, por eso también me animo no es que tenemos que bordar o tenemos que hacer alguna cosa este, lo que escuché Venía a cuento de que nosotros sentimos insatisfacción. A veces viene la insatisfacción o la sensación de vacío, aunque tengas todo. Que tengas tu pareja, tengas tu trabajo, y entonces viene esa sensación que le podemos llamar de insatisfacción, de carencia, de búsqueda de la plenitud. De hecho, todo lo que encaramos de estudiar y todo, porque estamos buscando, estamos buscando ser felices. Chopra lo llama el vacío. El vacío bueno, aparentemente lo que escuché ahora eh, todo, acá en el nivel de la forma viene en semilla me encantó esta teoría, digo, se la tengo que decir a Silvia todo viene en semilla y todo es trino y todo tiene forma en, en nosotros entonces hay que buscar con esta teoría de nosotros qué es lo trino que está en semilla en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, ¿Qué es trino? trinos son tres: ancho, largo y con volumen. O si sea, es la 3D, todo acá es 3D para nosotros. Entonces, según esta teoría, eh, tenemos tres semillas a desarrollar y lo que venimos a hacer es a darnos cuenta de que aparte de que somos un cuerpo con, con volumen, con estatura y con todo lo demás y con todo lo que tiene el cuerpo que también en su momento fue una semilla sí. hay algo más que somos y ese algo más es, son tres potenciales que tenemos que desarrollar y ahí nos cierra todo nuestro camino y todo el camino espiritual que están esas semillas en nosotros y que tenemos que hacerlas crecer venimos a desarrollar esos potenciales en nuestra vida y si te lo pones a pensar ¿Cuáles serían los potenciales? Los potenciales ¿Está hablando de, de don, de propósito, de cosas? No, no, está hablando, por ejemplo dice todo lo que vos querés, ya lo tenés si no, lo podés anhelar o sea, nosotros somos nuestros anhelos yo quiero felicidad, bueno, la felicidad sos vos sí. tenés que desarrollar el potencial para, sí. para verla ¿sí? Eh, y el amor, viste que decimos, hablábamos con el curso de milagros de que somos amor y que estamos para despejar los obstáculos que nos impiden amar bueno, vos ya sos amor, ¿Qué? es semilla y da algunos ejercicios que voy a hacer, uno que me encantó, me copó y ya me lo compré y empecé con ese cosa y me está yendo bien con ese ejercicio de la semilla del amor porque quién no quiere ser amor y demostrar amor, ¿no? Que es lo que estamos... Me recuerda a Ollo, ¿no? Semilla de mostaza. Semilla Bueno, es que, que, bueno, de que tiene que ver con esto, tiene que ver con eso. Qué Pero libro. Pero lo desarrolló de una manera que para mí fue fácil de entender y por eso lo compré y dije, bueno, estoy acá para desarrollar mis potenciales. Uno de los potenciales es la sabiduría, que no tiene que ver con el conocimiento, que muchos nos equivocamos y desde que... Empezamos a crecer, nos dedicamos a, cre a, cre a hacer crecer nuestro conocimiento Y nada de sabiduría La sabiduría es la comprensión de todas estas cosas que estamos hablando Eso es sabiduría Y después el potencial del amor Y el potencial de la energía, o de la creatividad, o de la fuerza Son tres potenciales que todos tenemos en semilla y que están ubicados en nuestra columna vertebral o sea, la parte de nuestra comprensión vendría a estar justo atrás de donde está la pineal, ¿sí? acá y el plexo solar sería la parte de la columna donde se desarrolla esto cuando decimos del amor ahí está el potencial del amor y el, el coxis, que está justo frente a los genitales es lo que nos desarrolla la creatividad y la eh, fuerza y la ah. energía el tema que como tenemos todo eso y no sabemos activarlo nos desconectamos viste que a veces decimos tenemos que conectarnos el otro día leía que eh, nosotros somos como una bombilla que bombilla de, bombilla de luz ¿sí? ah. o bombita ¿sí? Decía bombilla porque seguramente que es de otro de otro lugar. Decía, y entonces sería como que los filamentos dicen: por favor, me pueden unir, que venga alguien de ahí que me, que abre la puerta y que me, me pegue los filamentos. no Es lo mismo que hacemos nosotros: que venga una pareja que me dé luz, o que venga un libro que me dé luz, o el curso que voy a hacer me va a dar luz. O sea, eh, era como decía aquella autora: como decía, me quiero parar, me quiero parar, vamos, bueno, parar otra sí. vez eh, Nacha Guevara ¿eh? Nacha Guevara Entonces, en vez de pensar ¿Me tengo que conectar? ¿Me tengo que conectar? ¿Cómo me tengo que conectar? Bueno, conectarte ¿Y cómo nos conectamos? Haciendo crecer nuestros potenciales Y eh, vamos a dar dos Vamos a dar un ejercicio cortito para cada uno ¿Te parece? ¿Tenemos tiempo? Ay, sí ¿Sí? Bueno, para la sabiduría Obviamente que si meditas Ya estás haciendo algo para parar tu mente y dejar que la sabiduría venga porque la sabiduría sos, es ahí la semilla lo que pasa es que el, el estar ocupándote de las cosas del mundo de mi hijo, de mi tío, de mi hermano, de, del dinero, de todo lo demás no te permite que la sabiduría se exprese que se expresa de la manera más eh, absolutamente fácil no tenés que hacer nada cuando nos acallamos cuando dejamos que verdaderamente ese pensamiento que habla por Dios que es nuestra mente recta, se conecte con el todo y no esté haciendo juicios del bien y del mal esto me gusta, esto no me gusta, entonces podría ser otra manera y nos hace perder en el tiempo, o vamos para atrás o vamos para el futuro Sí, pensaba que no, no, no nos damos cuenta, yo por lo menos no fui consciente que la lección número 65 apuntaba a que yo viera las cosas apuntaba a que solo veo el pasado cuando uno va repitiendo las frases no, no no hay una conciencia de esto va a cambiar mi vida para siempre o este qué sé yo eh, sí con esto ya entendí no no no hay un ya entendí ¿eh? cuando empiezan a hacerlo digo tiene que pasar muchos años para que uno pueda entender porque es igual que con el idioma entonces, eh, tiene que pasar muchos años para que vos puedas encarnar, estudiar, sí, encarnarlo y, y practicar Y tener en claro que lo que está hablando alguien allá en la cocina Sin necesidad de forzarme en hilar lo que dice, con cómo mueve la boca y dónde está parado No, no, ya está, ya lo aprendí verdaderamente Es maravilloso bueno, de este hace un ejercicio Dice, si no sabés meditar Y no podés, porque no te para la mente Viste que a veces dice, yo no puedo parar de pensar Porque de verdad No podemos parar de pensar si vos no lo haces eh, Periódicamente Y si no trabajás Yo ahora estoy aprendiendo a orar Que jamás lo hice con la frase del día Con el mala, a orar O sea, repetir, repetir, repetir Como me repetí tantas cosas que no eran las correctas Y siento en mí Que como que estoy este, más liviana con mis juicios y mis cosas porque le doy, le doy, le doy a la lección ¿no? a, la, a la lección del día bueno. Otras ideas nuevas y maravillosas que las hacíamos escritas, que también se pueden decir habladas pero lo mío no fue hablar las lecciones o sea, no, no repetía mucho las lecciones Bueno, las escribía las escribía, hacía muchas este, afirmaciones pero también vos nos mandabas repetilo eh, mirate en el espejo y decir todo está bien en mi mundo, todo está bien en mi mundo poné por todos lados, todo está bien en mi mundo yo no fui muy aplicada en esas cosas porque siempre viví con otras personas y cuando viví sola ni me acordé la verdad que no le vamos a echar la culpa a las otras personas no, por Dios pero no fui muy aplicada en hacer cosas menos mal que le diste cuenta, le contamos a los que nos están viendo que rápidamente corregiste porque la mente es una taquilógrafa dice, che, mirá que dice que es una cagada haber estado en pareja eh, o dice que es una cagada haber estado sola o dice que cuando estaba sola no podía o dice que oh. cuando estaba sola podía forma, claro. claro entonces eh, te van a buscar siempre lo mejor para que vos puedas confirmar tu siempre interés. lo mejor Sí. Entonces es. Eh, no, yo cuando lo pude trabajar bien, bien, bien, fue porque estaba sola. Porque viste que si estás con alguien no podés. Ah, bueno, No, vaga, no, eso eh. no fue. Es porque yo no quería, porque era vaga. Sí sí. Era vaga para no hacer esas cosas. O sea, hice muchas cosas. Igual te autoengañabas también, porque sí creías que era por eso. Sí. Y sí, nos decías, me declaro vaga. Un taurino no? no. No, no. No se declara, y menos en este, en este camino. Entonces el, el autoengaño venía bien mm. bueno, ella eh, esta persona dice eh, una buena meditación que nunca la había escuchado para parar la mente es quedarte así con ojos abiertos o cerrados es lo mismo y visualizar ¿sí? dos playas enormes a ambos costados de tus sienes no adelante porque enseguida se va el pensamiento y empiezas a proyectar la, el cerebro, la mente ¿no? ¿con ojos cerrados? con ojos cerrados o con ojos abiertos eh, te da una sensación muy linda de calma ver dos playas con un sol resplandeciente el mar, todo ahí, dos playas que tenés una a cada costado de tu mente, ahí y entonces hacete cuenta que pones todas las neuronas a tomar sol porque están agotadas y entonces vas poniendo las neuronas ahí en esas playas que van a tomar sol a mí me pareció que sentí el alivio de creo que en ese momento paré, que estaba poniendo las neuronas sí pensaba solo en desocupar la mente y en poner las neuronas al sol no sé. sí pudiste poner no sé. las neuronas me bueno, sí. ¿No resultó fácil lo de la... Primero pensé que no, pero después recordé Punta del Este Claro Y este, resulta fácil Es que de la, de la, de la visualizás la... un paisaje cualquiera claro. Y ahí ya eh, debe tener algo que ver con el cerebro de ambos lugares mm. ¿no? Que no vaya para adelante Lo que más este, especifican es Ojo, no pongan la playa enfrente Porque no vas a poder parar de pensar claro. seguís proyectando sí, Ponela para el costado Bueno Bueno eso sería para desarrollar este punto que es el de la sabiduría, empezar a meditar con conciencia, eh, dejando de pensar y dejando que salga la sabiduría, los pensamientos que piensas con Dios, y si no, también eh, la manera de, de repetir. de repetir me con ese cal, cal de y todo bien calentito en la sala de terapia, por favor. Asegúrate de que esté bien puesto todo después eh, para el plexo solar da un ejercicio que lo estoy haciendo también y me, me da eh, mucho, mucho placer eh, las personas que no han logrado desarrollar el amor incondicional hacia uno mismo la autoestima y que estamos trabajando en todas esas cosas visualizar que tenés una flor entonces todo lo que hagas hacerlo desde la flor o sea, con ojos abiertos también cada vez que estás hablando y por ejemplo yo dije, bueno, ahora cuando esté hablando voy a estar hablando desde mi flor viendo cómo mi flor se expande cómo los pétalos se acrecientan cómo los pétalos de mi flor están con la, los pétalos de la flor de Silvia haciendo eh, un jardín mm -hmm. y entonces soy la flor que expande su aroma y trato en lo posible de escucharme para que mis palabras y sobre todo cuando esté en mi casa con mi marido y eso es una práctica importante que mis palabras reflejen el aroma de mi flor ojo porque pueden estar amor. parchitas las flores cuando le hablas a las personas en confianza nosotros cambiamos el discurso claro. pero bueno, parece ser entonces que esa semilla que tenemos del amor si vos empezás a visualizar la flor y empezás a, a, a verla cuando estás hablando con otras personas ni que hablar con una relación difícil cuando estás con una relación difícil, hablas con la persona, la escuchás y todo pero hablas desde la flor porque siempre decimos eh, yo quiero hacerlo desde el amor y no desde el miedo pero no teníamos un símbolo visual de hacerlo desde claro, el amor claro, ¿sí? claro. me cerró eso yo acá tengo una semilla, que es el amor total que soy para desarrollar ese potencial, y para poder tener plenitud para poder amar a mí misma, tengo que trabajar con eso, hacerlo crecer ¿cómo lo hago crecer? si a veces ni me doy cuenta que estoy desde el amor, que estoy desde el miedo bueno, observarte pero esto de la flor, este, es un ejercicio muy, muy lindo como para estar que, sosteniendo que la flor se expanda, que la flor los pétalos, pétalos acaricien al otro y sobre todo que tu proceso de amor a vos mismo vaya creciendo ¿no? y que se haga cada vez más evidente que lo lindo de desarrollar estos potenciales y el de la energía también que el de la energía es a través de la respiración cosas que no lo hacemos yo hago un curso de respiración y me enchufo con la respiración después me olvido de respirar no la respiración corta eh, la respiración del bebé que viene con todo el circuito conectado. El bebé respira con todo, con esto, con, con toda la columna, la respiración. Nosotros llegamos hasta acá, con mucha suerte pensamos y decimos los pulmones, pero parece que la energía está en los abdominales. Viste que te insisten cuando entrenás con el cuerpo, abdominales, abdominales, respira desde ahí, Dovidio que se mataba, dándonos respiraciones para que podamos sacar, bueno, eso es despertar la energía y la creatividad y aparentemente con el movimiento de estas tres semillas se logra el potencial de esa trinidad de saber quién en verdad somos y qué estamos haciendo acá, ¿no? que no somos un cuerpo pero bueno, ponerlo en práctica, de que no solamente somos una semillita, sino que esta semillita puede crecer ¿Te gustó? Muchísimo, ¿Te gustó? y como lo explicaste también me gustó y ahora quiero el testimonio de qué fuiste sintiendo en relación a la pregunta específica de qué estamos haciendo acá si, si después de hacer estas meditaciones y estos ejercicios te queda así como una idea más sostenida de que vinimos a hacer. Sí, o sea, yo vengo haciendo mucho entrenamiento con el curso de milagros, entrenamiento con las personas, con las relaciones me cerró eso de darle un significado al que no significa nada que estoy desarrollando las semillas, mis potenciales que hablo mucho de quiero ser feliz bueno, yo ya soy feliz, quiero darme cuenta quiero desarrollar esas semillas para darme cuenta que soy amor, que soy feliz todo lo que nosotros venimos trabajando esto me dio como un... un qué, venimos sin desarrollar y venimos a una experiencia en el cuerpo a darnos cuenta que no somos el cuerpo que abandonemos el personaje y que sigamos en el cuerpo haciendo desarrollar las semillas porque si no nos vamos sin desarrollar las semillas y eso es lo que tendría sentido de venir otra vez seguro y... o que dicen que frase, ahora que, que lo tiene que desarrollar tus hijos si vos no desarrollas en plan eh, la frase fantástica eh, ¿Vos qué estabas diciendo? Porque ahora se me cruzó la del clan, te dije la palabra la del clan No, que venimos a desarrollar y que venimos a desarrollar estos potenciales para alcanzar la plenitud y la felicidad que ya somos Es el regreso a casa Vinimos con todo eso en semilla para realizar la experiencia en un cuerpo, vernos separados pero sí. para poder entender que todo eso fue una experiencia nada más para poder demostrar y poder hacer crecer por nosotros mismos lo que ya nos es dado. Y eso sería el regreso a casa. Sí, además la conciencia esto, iba a decir que hay que agarrarlo y sumarlo, porque no, no está acá. Eh, está en tácito. El hombre, el humano, es un eh, ser inacabado. Entonces, la conciencia de que es un inacabado le da sentido a tu vida. Como si, eh, ¿cómo se llama el autor que se pintaba a sí mismo? Ese, esa lámina que yo. Uff. Ferro, ferro. H, Hetcher, hetcher. Eh, Que se pinta a sí mismo. Es inacabado. Si no te terminas vos, no estás terminada. Claro, es y que nunca viniste, a viniste a terminar. Exacto. Viniste a terminar. Y también pensaba días atrás, algo que ronda en mi mente que todavía no, no lo desarrollé y ahora lo reclamo. Eh, esto que se dice tan claramente de el, lo que nos distingue de los animales a los humanos es la conciencia darnos cuenta sí, pero más que eso yo fui un poquito más profundo y pensé me parece que están hablando de este tipo de conciencia no, no, no hablo de conciencia por cuidar el planeta no, que sí, pero no Estoy hablando de lo que nos distingue, esta atención Johnny, ¿eh? Eh, no es un elogio, siempre decimos eso. Lo que nos distingue del animal es que el ser humano tiene conciencia. Conciencia de sí, conciencia de ser, conciencia del planeta, conciencia de que si te comes cinco huevos fritos te van a caer mal conciencia no lo que nos diferencia en esa conciencia es que todo viene de un lugar de consciente e inconsciente consciente y subconsciente los animalitos tampoco tienen ni subconsciente, ni consciente, ni inconsciente no es solo la conciencia nada que sea pariente de la conciencia entonces, lo importante es que nos, nos diferencia porque nosotros podemos hacer algo con eso Nosotros podemos ir a esa conciencia y trabajar con lo que se encuentra en ese lugar De donde eras o no eras consciente de tal cosa, de donde eras o no eras inconsciente de tal otra donde tal o cual cosa estaba en tu subconsciente toda la zona de la conciencia que no figura en los animales ni en otras especies así que lo que nos, se nos ofrece yo dije no es un elogio, es un gran regalo se nos ofrece para distinguirnos una conciencia que no es la conciencia de que somos no, se nos regala una conciencia la para laburar para laburar y viste que ahora estaba recordando cuando decía Neville que la conciencia y el inconsciente pueden tener un coito y dar la manifestación. Exacto. O sea, cuando hace la conciencia el mm. trabajo de ir a buscar lo que quedó grabado en el subconsciente, mm. que no es nada más ni nada menos que lo que tenemos manifestado ahí que no nos gusta. Entonces, cuando hacemos el, el proceso que en, en la psicoterapia de un curso de milagros es todos los errores que tengo en mi mente por el personaje que me lo comí como real en este paso, por esta experiencia de Miriam van a entrego no yo, porque eso también lo aprendí ahora, no soy yo la que perdono sino que le entrego mi mente al Espíritu Santo de verdad para que se complete el proceso de la expiación ese proceso de expiación, la restitución de la integridad de la mente sería el coito que hablaba Neville del consciente con el subconsciente que da que entran a el... la alcoba de la mente claro. no es fabuloso busquen esto que acaba de decir Miriam con pocas palabras en internet se consigue sí eh, hablando otra vez de la conciencia eh, puede ser que al perro le haya quedado grabado en algún lugar los palazos que le daba el dueño puede ser de hecho lo vemos cuando un perro tiene se una actitud ¿no? sí. y entonces uno dice eh, cómo lo deben haber pegado a este pobre claro. perro, mira cómo se asusta cada vez que puede ser, pero él no tiene conciencia de lo que le pasó ¿no? el temor que está instalado en el cuerpo del perro porque le habían pegado y el reflejo de que cuando alguien levanta la mano él cree que le va a pegar no es un acto de conciencia no es un ay me acuerdo es un Juancito mecánico. Juancito claro es un instintivo un insto, una cosa mecánica instinto de la, máquina, de la, de mar, la claro entonces no se va a acordar no va a relacionar porque no hay una conciencia para relacionar que mira cuando cada vez que voy a levantar la mano así Juancito me acuerdo de Pedrito que me cago en otra mano no lo va a relacionar y nosotros Tampoco. a menos que, ya, que seamos conscientes que tomemos conciencia que trabajemos con el consciente, inconsciente, subconsciente que lo veamos ¿de dónde me viene? que cada vez que levanto la mano así mira a la cara. ¡ay! ¡eh amiga vení! ¿de dónde te viene eso? no, era el tintorero de la esquina que me tal hacía cual, así tal, por ahí decir, sí. no, no sé de dónde me viene Sí. no, nada que me, bueno, parece que bueno. me, me parece que me vas a pegar pero por qué creerías yo te pegué alguna vez por qué creerías que yo te voy a pegar cuando estamos charlando y algo así por qué lo creerías busca, busca, busca el perro no puede hacerlo el perro no puede hacerlo busca, busca, busca, busca hasta que encuentres ah, ya me acuerdo es porque me pegaban cuando bueno, una vez que lo tenés Fíjate qué puedes hacer con ello. El perro no puede hacer nada. Fíjate si vos podés desengramar, desinstalar tu temor y actuar diferente. Y decir: Este no es el japonés que me violó. Es el chino de la vuelta. ¿Me da un yogur, don chino? Permitite relacionarte con el chino. Permitite beneficiarte de que el chino está acá enfrente y te cruzas un minuto. No, yo al chino no voy porque me da mucha impresión porque cuando era chiquita me vio un japonés ¡dale! eso que queda para el perro que toda la vida va a temer sin saber de dónde le viene nosotros tenemos esa posibilidad por ser inacabados podemos, tenemos las herramientas, el poder el conocimiento hoy, la sabiduría hoy las eh, amigas del camino que nos despiertan y nos recuerdan está bueno, ¿no? bueno, y en septiembre, buena oportunidad, empieza un curso por whatsapp para desarrollar la semilla bien. para que el 21 florezca no, me gustó el mes de septiembre porque el, este, el invierno fue nada más que un durmiente verano entonces vamos a desarrollar eh, cada una de las cosas que tiene y ayudados con la psicoterapia que nos está haciendo tanto bien a todos de poder, poder ir a ver dónde quedamos estancados con ese proceso del amor y los obstáculos que nosotros mismos ponemos y desarrollar este, un septiembre florecido. Che, van a quedar todas embarazadas ojo con la semillita ah, sí. que te plante esta ¿eh? ¿No? Y me voy a Fernández, me voy al pueblito de Jorgelina, ah, El 13 linda. y el 14 ¿Este qué dice? Es, ¿El Padre Nuestro? El Padre Nuestro ah. Que me lo regaló, ¿quién? No sé, alguien de acá Que lo regaló Flechín. a todas Nos regaló a todas el Padre Nuestro No, alguien que viajó y vino Mucho con las... No, no sé si fue Ángeles y Alguien que viaja, alguna viajada que este nos trajo y no recuerdo, pero lo tenía ahí y hoy tuve ganas de ponérmelo muy bien bueno, bueno, chuchu, nos vamos